Después de un año 2020 con todos los problemas ocasionados por la pandemia, uno de los debates en ciernes en este 2021 tiene que ver con el regreso presencial a clases. Un debate en el que el Gobierno Nacional parece haber tomado partido, refiriéndose fundamentalmente al regreso a las aulas. Y queremos conocer cuál es la situación en uno de los distritos de la provincia de Buenos Aires, en este caso en el municipio de Burlingame, Por eso vamos a hablar con el presidente del Consejo Escolar, ...con Jorge Verón. Hola Jorge, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Buen día a todos. Eh, ¿Se puede trazar un panorama de lo que fue el año pasado? ¿De cuánto significó para la educación pública fundamentalmente el tema de la pandemia? Sí, la verdad, bueno, lo sufrió la educación pública, lo sufrió... ...como toda la sociedad, como estamos hablando de una cosa excepcional a nivel mundial... ...pero que pudo sobrellevarlo, digamos, con un gran esfuerzo de todos los docentes. Me que fue un desafío... ...que ahora mirando digamos, con el diario del lunes podemos ver que ese desafío se superó... ...y te explico por qué, digamos esto nos encontró a todos, eh, además de una gestión... ...que hay que decirlo, una gestión anterior, donde hubo unas grandes inversiones ...a nivel de la escuela pública, tenemos un montón de obras que estaban paradas... Uh -huh. ...la situación del desmantelamiento de lo que era el plan Cuarentar Igualdad... ...donde hubiese facilitado mucho, estamos hablando hoy que hay cuatro millones de chicos que no tienen por la falta de continuidad de este programa, que no tenían computadoras eh, pero la verdad que haciendo una evaluación general, los docentes se pusieron digamos, la, el esfuerzo al hombro Estamos, una gran si uno habla en términos este, eh, de porcentuales uh -huh. podemos decir que la, la virtualidad fue un éxito pero también fue un desafío ¿no? estábamos en un nivel de incertidumbre por ejemplo, acá en Hurlingham, la Universidad de Hurlingham, generó una plataforma donde todas las escuelas públicas de Urlingan tienen su habla virtual. Fue un gran avance, fue un desarrollo y un desafío para todos, pero que con eso se contó. No podemos decir que fue totalmente exitoso, porque es verdad. Estamos hablando de una situación de, de excepcional, donde algunos chicos quedaron, pero también sobre la marcha, esos chicos que por diferentes condiciones socioeconómicas uh -huh. no podían tener la conectividad, se generó todo un programa, un programa donde se asistió con otros docentes a estos chicos y ir a buscarlo la casa. Bueno, fue un desafío muy grande y la verdad que digamos, dentro de lo que fue o lo que es todavía la pandemia, que está azotando a Europa de la forma que lo está haciendo nosotros. Estamos diciendo que a nivel de la educación pública fue un desafío uh -huh. que podemos decir que fue superado y que deja, una, deja, deja, deja situaciones o deja condiciones que vienen para quedarse. La virtualidad, eh, sí. los elementos tecnológicos, la herramienta excepcional que es eh, poder buscar distintas fuentes, uh -huh. poder tener, porque no solamente está la pandemia, tenemos distintas situaciones de, lo, de chicos, de padres, Parece que es una herramienta valiosa que viene, obviamente, no viene a suplantar uh -huh. la presencialidad del docente, que es fundamental, pero que es una herramienta para generar calidad educativa. Una, una de las preocupaciones, sin lugar a dudas, está dada en esto que vos marcás, refiriéndonos especialmente a los chicos que por ahí pudieron quedar un poco atrasados o al margen de esto. Sí. ¿Se pudo detectar esos casos? ¿Se pudo llegar como para que los chicos arranquen el 2021, al menos en cierta paridad con el resto? Sí, sí, hay un trabajo muy serio hablamos de Burlingame uh -huh. estamos hablando que hubo una evaluación a mediados de año donde detectamos más de... estamos hablando de 27.000 chicos del sistema escolar, ¿no? Uh -huh. Y 1.200 mil, mil, mil chicos estaban con muy poca relación con la escuela y algo de 150 chicos no tuvieron ningún tipo de relación. Bueno, se estableció un esquema de trabajo con diferentes agentes educativos donde se los fue a buscar a la casa. Bien. Sí, así que por eso digo, también o no, un chico que no tenga clase, que es un derecho, eh, tenemos un problema. Pero si hablando en términos de lo que pasó en las condiciones que se dio, eh, el, digamos la, la crisis que generó en todos los ámbitos, decir que de 27 chicos, mil chicos y mil chicos tuvieron problemas para la conectividad y ir a buscarlo estamos hablando de un éxito estamos hablando también en el fondo un gran esfuerzo uh -huh. de todo el sistema educativo cuando hablo docentes preceptores directores que cuando hablamos de la presencialidad o sea hubo continuidad pedagógica pero también hubo un gran trabajo en las escuelas porque en las escuelas estaban los docentes para entregar uh -huh. los bolsones para sí. entregar al chico que no tenía todavía la conectividad entregarle en formato papel eh, hubo un gran esfuerzo desde la escuela, creo que la escuela fue una herramienta, digamos, ahí estoy hablando de la escuela como ordenadora de la comunidad, un gran esfuerzo, un epicentro donde también fue un bastión importante para concientizar, para llevar adelante o paliar las, con las consecuencias de la, de la pandemia. ¿no? Eh, la pandemia nos ha sometido en todos los ámbitos al prueba y error, ¿no? al tratarse sí. en muchos casos de elementos que uno desconocía con anterioridad. Eh, ¿Qué cosas aprendieron ustedes desde el sistema, desde las autoridades, como para que en todo caso, ojalá que se pueda volver a la presencialidad, pero si tenemos que repetir el esquema de lo virtual, ¿qué cosas aprendieron como para que el esquema sea mejor? No, oh, yo creo que este mismo esquema, este es ya una apreciación muy personal, ¿no? Uh -huh. El mismo esquema, con esto de prueba y error, primero mostró que también cuando nos unimos y pensamos y el sistema, sí. que estamos hablando de un sistema este, eh, complejo de la educación y, y digamos, y muy, muy amplio, cuando trabaja en pos de lograr un objetivo lo puede hacer. Cuando esto te hablo con el ámbito de, la, de las universidades, esto uh -huh. que fue tan bastardeado las sí. universidades del conurbano, ...no solamente la Universidad de Úrtingal... ...sino otras universidades... ...articularon mucho... ...con todo lo que es el sistema educativo... ...digamos formal... ...que primaria, secundaria, al jardín... ...creo que esto fue un logro... y ...que hay que asentarlo... ...que ya sí. es un objetivo de la universidad... ...trabajar con las escuelas técnicas... Sí. ...después... Eh, ...todo lo que tiene que ver con... ...para re, reflotar el sistema de conectividad... ...porque hoy estamos hablando... ...si hacemos paralelismo en términos educativos... ...lo que fue... Para la, para la generación del 80, la Argentina establecer el gran desafío de establecer la primaria uh -huh. universalmente sí. hoy nos agarró la pandemia en el proceso donde tenemos que universalizar la secundaria, ¿sí? porque con la ley la ley de educación sí. nacional en 12 años hubo un gran avance tengamos en cuenta por ejemplo que Urlingan tenía 6 secundarias ¿no? nosotros más o menos uh -huh. somos jovencitos de la misma edad, hoy tenemos 25 secundarias, esto habla de Cambiar el esquema educativo de una sí. pirámide a un rectángulo donde todos los chicos que ingresan al sistema educativo puedan transitar y terminar, y no solamente terminar en secundaria, sino terminar en la universidad pública que tenemos acá. Es un gran desafío esto, creo que nos mostró que tenemos que trabajar en grupo, los distintos niveles tienen que coordinar mucho más como lo hicimos ahora. Y bueno, la educación es una, ¿no? la educación significa dar elementos a las personas, a los chicos, a los... de tener elementos de poder entender su realidad y transformarla. Creo que calidad educativa implica todo esto. Sí. Como te digo, los, los docentes los tenemos con, con grandes adversidades en algún momento donde hubo una batalla muy importante por, por respetar las condiciones de trabajo del docente que no se respetaron. El desafío para acá es respetarlo. ¿no? tener las condiciones mínimas que tendrían que ser dignas y seguras, ¿no? acordémonos ¿no? lo que pasó en Moreno. Eh, el desafío es este, aprender de que tenemos que tener las escuelas bien, tenemos que, digamos, con los conocimientos de la universidad, y esta ida y vuelta me parece que es... ...el camino a seguir, más allá de cuando superemos la pandemia... ...que la vamos a superar, ¿no? Parece haber una voluntad política, al menos el presidente de la nación... ...Alberto Fernández así lo ha planteado, del regreso a la presencialidad, ¿no? Por supuesto, siempre y cuando se den eh, determinadas condiciones. Sí. ¿Cuáles serían esas condiciones en, en términos generales... ...o lo, lo más general que se conozca, para que vuelva la presencialidad? En algún momento los docentes se mostraban reticentes a esto... ...reclamando la existencia de la vacuna, por ejemplo. Claro. No, no, yo creo que la, la, esto que vos decís del presidente lo tenemos todos, ¿no? La idea es que este año no va a ser el mismo, uh -huh. porque tenemos vacuna de por medio. Obviamente que falta, lo que lo dicen también, lo dice el presidente, lo dice el gobernador, lo dice nuestro intendente, de que la seguridad, y tenemos que seguir cuidándonos hasta que sea un hecho la vacuna. Uh -huh. Nosotros estamos preparando todo porque hay un objetivo claro de la provincia, de poner a las escuelas en condiciones, ¿qué significa? Las, las escuelas en condiciones tienen que ver con una cuestión sanitaria, o sea, que todas las escuelas tengan agua, que todas las escuelas tengan en condiciones los baños. Hay mucha obra que uh -huh. hicimos en el 2000, en plena pandemia, hubo 13 obras de la provincia bastante importantes y estructurales. Hay todo un plan que se va a lanzar ahora. ...de pequeñas obras que tienen que ver con esto... Uh -huh. ...del mantenimiento y la refacción sí. de lo, los sitios de baño, cocina, agua... Eh, ...estamos trabajando con AISA para, para este, conectar a todas las escuelas... ...que podamos con las cloacas... ...eso por el par, la parte de infraestructura. Claro. Después tenemos claramente, como los docentes, como te digo, hicimos... el gran. ...yo digo, soy, hoy me toca estar como eh, consejero escolar... ...yo soy el profesor de historia... ...y creo que el gran desafío es proteger a los, a los alumnos proteger a los, a los trabajadores y el plan está claro yo creo que, y tengo fe que se va a, a cumplir hoy estamos, se está, se está terminando de vacunar a todos los que serían, los que están en la, realmente en el frente de batalla que son uh -huh. estas 300.000 vacunas sí. de todas las personas que están en el sistema de salud crítico y ahora vienen 4 millones que en febrero estamos en plena campaña de vacunar ...a los sectores de riesgo, docentes, auxiliares, todo, todo, todos los trabajadores de la educación... Eh, ...para marzo se estima que van a estar vacunados. Yo creo que esa es la primera condición, uh -huh. que es segura, que digamos que es valorada... ...y tienen razón los docentes y creo que esto es lo que se trata de cumplir... ...desde el punto de vista del Estado. Eh, te doy una, una digamos, no, no sé si primicia, por ahí estás al tanto el sistema de vacunación se va a ampliar mucho porque estamos también desde el consejo escolar articulando porque hay tres escuelas de Urlingan que van a ser sede de vacunación uh -huh. ya para una vacunación masiva que es sí. la secundaria 9 en Morris la, acá eh, la Echeverría, Esteban Echeverría la secundaria 1 acá en Urlingan uh -huh. y la técnica 1 en T6 sí. a esto se suman los sindicatos Suteba también, esto es toda una articulación del del sistema de la obra social, IOMA, sí, ¿no? sí. Y de todos los estatales, donde va a articular muchos eh, lugares de vacunación. SUTEBA, el sindicato de trabajadores de la provincia, también va a ser de vacunación para todos los docentes. O sea, uh -huh. eh, creo que estamos trabajando todo y la presencialidad, cuando se habla, no es una presencialidad eh, blanco-negro. o Creo, y yo también desde mi parte, tendremos que trabajar que paulatinamente, como a fin de año se pudo lograr en comenzar una revinculación con todos los protocolos cuando decimos uh -huh. protocolos los chicos que nuevamente lleguen en ese caso era para recreación y para que muchos de estos chicos tengan su, su final de egresado ¿no? sí. con, con poca gente con uh -huh. distanciamiento social todos los elementos de la provincia todos es, esos patrones se van a mantener aunque vuelva tiene que, a la presencialidad se tienen que mantener uh -huh. y la verdad que también te digo hay un gran esfuerzo de la provincia en términos de fondos donde uh -huh. hoy tenemos asegurado todos los elementos de limpieza, tanto para el edificio como para eso, la... Eso está el planteado, personal. eso está ya, resuelto. ya está eh, resuelto. Vos hablabas en algún momento del de tema de la infraestructura que decayó bajo la gestión, no la mencionaste, pero sí de la ex gobernadora sí, sí. María Eugenia Vidal. Hoy, ¿en qué punto están, si es que existe un ideal o si existe un piso de garantía, en qué, en, en qué punto están respecto a la infraestructura en las escuelas? Mira, es te, fundamental. Te digo también, Te digo hoy para que tengamos un ejemplo concreto. Eh, lamentablemente al asumir Vidal la gestión acá había un jardín en 902 que está en William Morris sí. que era, se planteaba una obra de siete meses y digamos toda una generación de chicos no pudo hacer su experiencia de nivel inicial en un jardín de la provincia de Buenos Aires, lo hizo en una, en la capilla. Sí. ¿no? Uh -huh. Ese reclamo hoy está concreto. Está La Plata y se va a iniciar en pocos días la obra de terminar, por suerte, algo que se volvió, digamos, como un reclamo de toda uh -huh. la comunidad, sí. de que ese jardín se termine en 902. Acá tenemos la escuela técnica número 3, que también en el mismo... Fue todo un proceso uh -huh. donde asume eh, la nueva gestión de Mario Eugenia Vidal, donde hay un montón de obras que estaban desarrollándose en Urlingan. Lo primero que hace es desmantelar la web. La web era la unidad ejecutora de la provincia que eran fondos de nación los desmantela y ahí vemos ahí sí que empezamos a entrar en un laberinto de peregrinar donde concretamente uno por más que quiera despojarse de la cuestión ideológica fueron cuatro años que no dejaron paralizadas estas obras conflicto con las empresas y un gran problema social porque cuando lo hicimos un jardín una sociedad una comunidad un barrio nuestro no tiene un jardín fue un, un problema y no es de un año uh -huh. cuatro años bueno, hoy pudimos, con esta nueva gestión, sentarnos a hablar cuáles son las prioridades y se termina el jardín, la técnica 3, una escuela, digamos, con mucho prestigio, nueva, una de las técnicas nuevas que tiene Burlingame, eh, le faltaban los, este, los talleres, o sea, una escuela técnica sin talleres, estamos complicados, pero con el gran esfuerzo de los docentes, una escuela que los chicos no se van, eh, teníamos graves problemas de, de, de aulas que faltaban sí. bueno, hoy también se concreta y se va a terminar uh -huh. y después también lo último es que tuvimos muchos problemas ya de mantenimiento la, la, la famosa técnica 2 sí. la escuela emblemática uh -huh. la técnica 2 que digamos, ¿no? el prestigio que tiene nadie lo va a discutir una de las... que eh, su deterioro llegó a tal momento que faltaban este, todo lo que son las cubiertas Ahí también había unos, un, este, unos laboratorios que se pararon, fíjate que una de las modalidades que tienen es química sí. y no tenían los laboratorios para hacer las prácticas. Sí. Esto generó mucho reclamo y con digamos con justicia a la sociedad, pero donde nosotros como, como gobierno, o sea, yo como consejo escolar no teníamos las herramientas, porque estamos hablando de una... De lo que es una. una sí, obra presupuestos importante. que están por encima de lo que maneja un consejo escolar. ¿no? Claro, eran decisiones de la provincia que uh -huh. no llegaban adelante, que había. no se terminaron. Hasta ahora no se terminaron, pero hoy ya empieza la primera, que me alegra mucho, em empieza la primera fase, que vino todos los, digamos, todos los recursos para hacer todo lo que es este los techos de la técnica, sí. que estamos hablando, que es una obra importante. Uh -huh. Y de nuevo tenemos un proyecto donde. Claramente, te lo digo, esto se habló con los gremios, me parece que es el, el ideal, el horizonte de escuelas seguras, ¿sí? escuelas este, eh, seguras y dignas, como mínimo, no estamos hablando de lujo, pero todas las escuelas no pueden tener, la, hay 12 puntos que tienen que, que tener toda, toda escuela para que nuestros hijos estén uh -huh. tranquilos y estén bien y los docentes puedan trabajar en las mejores condiciones. ¿Cuándo se estima que pueden llegar a recibir... No sé si esto baja como un instructivo, de qué manera la provincia, la Dirección General de Educación de la provincia, lo, lo dirige a los municipios. La manera en la que se puede volver, porque se habla de experiencias que tienen que ver con grupos reducidos, quizá no todos los días del normal dictado. Hablamos de presencialidad distinta a la que conocíamos hasta acá. ¿Cuándo, no, no, ¿Cuándo piensas? Eso ya está, ya está. está hablado. Esto, uh -huh. A ver, toda la elaboración de lo que es la, el inicio, porque sí. esto también... Es verdad, es inédito. Uh -huh. Nadie pensaba que la segunda ola iba a ser tan. Sí, tal digamos, cual. nosotros también estamos especulando y jugando contra reloj para que la segunda uh -huh. ola no llegue, ¿no? Sí. Pero cuando a fin de año, te vamos a hacer la secuencia, a fin de. a mediados del año pasado ya hubo todo un trabajo de cuáles serían las condiciones ¿no? de protocolo. ...para poder eh, reiniciar clases... ...porque hubo diferentes momentos de la pandemia... ...donde parece que se me aceptó, bajaba, sí. subía... ...hubo experiencias en muchas... Eh, ...esta, digamos... Eh, ...esta costumbre mala que tenemos en un país federal... ...y que siempre tomamos como ejemplo... La, nuestra, la, ...la provincia de Buenos Aires... ...pero en el transcurso del año pasado... ...hubo experiencias en muchas provincias... Uh -huh. ...donde se reinició las clases... Se volvió atrás porque también si, es una si, posibilidad. Si te acordás, te sí. acordás que, te acordás que el epicentro de la pandemia era Gran Buenos Aires, o sea, sí, el, el área metropolitana, sí. y el, en el interior casi no. Después hubo todo un proceso que ya sabemos que generó, digamos, una explosión de la pandemia en el interior, uh -huh. pero hubo experiencias de volver. O sea, las condiciones, el estudio, la forma de volver está. Que ya, digamos, hay un protocolo nacional y ese protocolo bajó a distintas provincias. Bajó a nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer en un momento acá uh -huh. en el municipio y tiene que ver con los grados de lo que es la, la, la condición del virus, ¿no? La condición del virus y es de, de qué, qué gravedad tiene de transit, transitar comunitariamente sí. el virus. Eso ¿no? en muchos casos se trata de imponderables, ¿no? Claro. Ustedes garantizan que lo que tiene que ver con infraestructura, con cuidado, con la provisión de recursos para la educación esté. Exactamente, Bien. nosotros ya tenemos preparado todo eso uh -huh. ¿sí? Estamos trabajando para las condiciones de infraestructura Baños, si hay es? Esto también como una casa Estamos sí. hablando de un año donde las escuelas Donde el mantenimiento mínimo uh -huh. Sabemos que hay escuelas que se han deteriorado Y faltan obras mayores que también se pidieron Pero creo que esto con el, el, con el andar de esto Claramente sabemos el objetivo Tanto sanitario, epidemiológico Tenemos todos los tenemos toda la información sí. Después tenemos los recursos y los docentes. Bueno, en las condiciones yo creo que es fundamental el tema de las vacunas. Fundamental. La vacuna eh, de por medio, gradualmente, tampoco va a ser la presencialidad o la normalidad que al otro día van a estar claro. 25 chicos en un aula. Uh -huh, sí. Va a ser un sistema mixto. Esto te lo... también es una apreciación por toda la información que tengo. Uh -huh. Y vamos a estar, este, con, con, digamos, muy lento, pero con un pie muy seguro, ...de ir restableciendo las clases presenciales... ...en la medida de que todos estemos seguros... ...de que todos estemos vacunados... ...y, lo que, y el objetivo claro es esto... ...porque también te vuelvo a decir... Sí. ...más allá del gran esfuerzo de los docentes... Y, ...y todo lo que se hizo... ...que creo que es muy positivo... Eh, ...la presencia del docente... ...es irreemplazable... ...porque es parte de la producción de conocimiento. Jorge, eh, con todas estas, estas medidas... ...con todos estos cuidados... ¿Hay fecha estimada? Sí, la, las clases van a empezar ya con una fecha. Porque también, a ver, las clases comenzaron el año pasado, también hubo clases. Uh -huh. ¿no? Sí, Porque sí, este sí concepto... claro. Hablamos por eso de presencialidad eso, y virtualidad. La, claro. Eh, las clases van a empezar y el nivel de presencialidad va a tener que ver, creo, con lo que te estamos... Lo que con todas están, las condiciones. Con sí. lo que están hablando, sí. creo que la primera condición tiene que ver si a fines de febrero o febrero empiezan a vacunar, uh -huh. eh, todos los docentes están vacunados... Cualquier persona con una vacuna ya se siente mucho más, este, mucho más seguro. Esto es vacunar la segunda digamos la segunda trinchera que tenía que ver uh -huh. salud, educación, que son los trabajadores que día a día van a tener que salir a la calle, como hicieron hasta ahora, no para dar clases, pero sí para, digamos, para paliar o para dar los elementos a los docentes, a los alumnos para que tengan esta continuidad uh -huh. pedagógica que, que, que decimos. Pero las clases empiezan en febrero ¿no? que tiene que ver con esto de recuperación hay muchos sí, chicos sí, sí. que tienen que ver con la evaluación permanente uh -huh. después las clases formales digamos, van a ser en marzo y ahí se va a cada institución va a empezar también a evaluar si estas clases presenciales 10 grupos, hasta hoy está, por las condiciones de la, de la pandemia de nuevo volvemos a eh, reuniones no más de 10 viste cuando se sí, habla de una claro, casa, bueno claro. En un aula, yo, esto también es una opinión mía por la información. Esto después se va a tener que definir. Acá trabajamos, que vale la, digamos, recordarlo y, y también felicitar y agradecer el estrecho trabajo que hacemos acá con la jefa distrital, con Liliana González, que trabajamos codo a codo todo el tiempo con las escuelas, uh -huh. con los sindicatos, el consejo escolar, el municipio. Digamos, somos un gran grupo que estamos trabajando para asegurar las condiciones que tiene que tener en este momento, el año pasado fue toda la entrega de bolsones y sí. la entrega de la articulación pedagógica bueno, hoy nuestro gran objetivo es analizar y medir día a día las mejores condiciones para volver la revinculación en la medida que se pueda en los distintos este, establecimientos educativos pero el objetivo es con las condiciones mínimas que tienen uh -huh. que ser de seguridad para los trabajadores, para los alumnos por esto te estoy diciendo, eh, agua, baños, vacuna, lo más importante, el objetivo es claro, y ahí sí, no es que cuando dice el presidente o Juan, las vacas, el objetivo es tener clase a cualquier precio. Pero yo creo que vamos a tener clase, ¿por qué? Porque se están, se están haciendo todas las condiciones, las vacunas Bien. están llegando, Bien. y las condiciones nosotros también de, de poder... Eh, hacer esas transformaciones o el mantenimiento también uh -huh. está ayudando de parte de la provincia bien. ojalá así sea, Jorge, muchísimas gracias, no, gracias por tu gracias tiempo a vos. sí, es un, me parece que es un trabajo y es un desafío de toda la sociedad de volver a la normalidad en algo tan importante que es la, la educación bien, hablábamos con Jorge Verón presidente del consejo escolar de Burlingame. el tema, el regreso a la presencialidad en las clases en la escuela pública